Evoluciona Records Natural Despertando en el medio del camino En la ruta en el medio del vacío Miro dentro y me fijo uh. No recuerdo qué hice mi amigo uh, uh. No entiendo nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago acá? Estoy paralizado no lo puedo despertar Se pone a bailar Entre la oscuridad, Ya en el más allá No lo pudo controlar No lo pudo controlar No, no lo educaron para ganar Todo comenzó hace un par de años atrás cuando solo era un simple para buscaba mi camino, mi destino, no sabía que estaba perdida. Mi casa fue la Chicampa, también el Campo Daino más, entre Ciudad y Ciudad, a las 5 de la mañana. A pesar de toda la shit mi objetivo pude conseguir. Yo partí, yo sufrí, recorrí, me animé, lo gané, fui feliz, lo perdí, me creyé. No lo pude controlar. Oh. No me educaron para ganar. Nunca fui de un solo lugar. Estoy más allá, ni en el bien ni en el mal. Yo soy yo acá y allá, no me intimida tu mira, no me quieras cambiar, soy un foráneo más. Yo soy yo acá y allá, no me intimida tu mira, no me quieras cambiar, soy un foráneo más. Mi casa es la Chicapa, también el y nomás, entre ciudad y ciudad a las cinco de la mañana Me pongo a bailar entre la oscuridad En el más allá no lo pude controlar